Trabajamos hace más de 20 años todo lo que tiene que ver con biodiversidad, pensándolos como bienes comunes y una pata fundamental de nuestro trabajo es la comunicación. Los ejes del OPSUR en términos generales son dos. Por un lado, aportar al debate en torno a la necesidad de desfosilizar la matriz energética, ver los impactos que tiene tanto ambientales, sociales, culturales, climáticos y en simultáneo ir construyendo la transición energética y productiva porque lo que se está llevando también el avance de los hidrocarburos son los territorios y la producción de alimentos. El objetivo de la organización es eh, recuperar todos esos saberes a través de la agroecología, conformando bueno, las bases no solo en Buenos Aires sino en todo el país y poder eh, ir construyendo ese poder popular desde la organización campesina. Nosotros pugnamos por soberanía ambiental, soberanía comunitaria, soberanía tecnológica. En un punto esas tres cosas resumen nuestras luchas contemporáneas. ¿Y el desafío cuál es? Llevar adelante una transición en términos ambientales, pero también en términos de justicia social radical. El poder trabajar en red te permite tener... Eh... Formar criterios propios y sobre todo fortalecer luchas. Poder desmantelar esas lógicas corporativas en las semillas y en la alimentación. ¿Qué queremos y cómo lo queremos?